Bien, seguimos en este contacto diario en el día de hoy que es viernes 8 de noviembre del año 2019 mira Sergio y amigos televidentes, nosotros estamos obligados no podemos obviar ni dejar al margen el tema político no, pero es, la, es la, estas son de, de la sociedad dominicana, eso lo es que, lo que está ahí y son de las cosas a las que nosotros eh, debemos referirnos. Leonel Fernández Reina. Se Tres va veces del Partido del de la Liberación Dominicana, Guapito. Entruñado. Y inmediata, al día siguiente comienza a estructurar un movimiento o un nuevo partido político -partido. que lleva por nombre La Fuerza del Pueblo. A partir de ahí, de lo guapito de Leonel, una serie de partidos emergentes, partidos pequeños, pero sí reconocidos como partidos políticos por la Junta Central Electoral, como hay que, usted quiera llamarlo, hay que darle su, su, pero son partidos su partida, políticos sí, tan sí, reconocidos. Sí, sí, de verdad. Y tenemos una institución que es la encargada de dar ese aval, de reconocer los partidos políticos, y ahí están. El asunto es que esos partidos políticos... Han proclamado, varios de esos, proclamado a Leonel Fernández Reina como su candidato presidencial para el año, de las elecciones del año 2020. Del próximo año. ¿Qué pasa? Que la Fuerza del Pueblo, o el PTD, ya fusionado, o, o, ya, o con otro nombre que es la Fuerza del Pueblo, está en un proceso, ¿verdad?, de que la Junta lo reconozca como tal. Pero hay otra situación difícil que, que se ha iniciado y es si Leonel Fernández Reina puede ser candidato por otro partido político, o sea la fuerza del pueblo, o sea como se llame. Pero de hecho Leonel ha sido proclamado por esos partidos políticos sin todavía haberse evacuado una decisión ni de la Junta, ni del Tribunal Superior Electoral, ni del Tribunal constitucional entonces mis comentarios es referente si Leonel puede o no puede ser si eso esa situación de Leonel Fernández va a ser conocida por uno de esos tribunales o por esos tribunales que están llamados a evacuar una sentencia y o una decisión diciendo si puede o no puede pero antes de, de decir si sí o si no no solamente Leonel Fernández Reina, precandidato a la presidencia por el, su ex partido del PLD, aspira. También hay otros que perdieron en su partido, que es el PLD, como precandidato que también aspiran. Uh -huh. Y que se fueron para allá. A ser candidato de nuevo por otro partido. Por ejemplo, en el caso nuestro, tengo entendido que entre los alcaldes candidatos a alcaldes que se baraja en la alianza PRM, Fuerza del Pueblo, o como usted le quiera llamar, está el licenciado Emanuel Trinidad. Y bueno, Pero también oigo al, al Juan Comprés, diputado actual. Esos, que rumores, no aspiró, esos, esos que no son aspiró, rumores, son rumores. También, claro, esos es son rumores, estoy especulando. También aspiran. Pero en otros en otras provincias, son muchos. Muchos, bueno, he claro. Podemos decir más del 70% de claro. los que perdieron en la contienda interna del PLD hoy que se fueron, los perdedores que se fueron con Leonel Fernández, también aspiran, o se le está buscando un espacio para que dentro de la alianza y ese acuerdo puedan hacer lo mismo. Ahora bien, esa boleta que se está estructurando con esos partidos que han proclamado ya a Leonel Fernández como su candidato, y mañana, pasado, mañana, ¿verdad?, sí. viene una decisión, por parte de los tribunales con el aval para tomar la decisión y deciden Dicen no. no puede ser Leonel Fernández Reina candidato a la presidencia en estas elecciones Tranquil, bueno. eso va a traer como consecuencia que si el doctor Leonel Fernández Reina no puede ser candidato tampoco los van demás. a poder ser candidatos los demás que compitieron en, el, en, la, en la interna del PLD y no salieron entonces, va a haber eso que acaba de decir serio, un tranque, un tranque, porque esas boletas de esos partidos que llevaban a Leonel como precandidato, se va a caer. Exacto. Entonces, ahí se, se cayó. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene Leonel y esos partidos la garantía y la seguridad de que él puede ser candidato, sí o no? Bueno. Yo no creo que puedan tener ni una cosa ni la otra ¿El, el, lo ideal ¿eh? sería que esperaran la decisión de, de del tribunal? tribunal para poder seguirse marcando en ese proceso bueno, como tal sabes vez que... se confía no, no, no, mira, sí. mira, mira, es que tú, tú sabes que este país eh, se, ha, se lleva mucho de que en el camino se arregla la carga ¿Sí has fijado que, no, no, no, ponlo todo ahí junto que eso va acomodándose en el camino y es eso L eh, la ley en este caso, nosotros ni tú y yo somos abogados constitucionalistas, ni, ni nadie ni por el estilo, ni sabemos nada de un carajo de leyes electorales uno a, a, abogan, entre ellos el, el, el, uno de los, un constitucionalista como el, el apellido Prat dice que ya él fue candidato entonces el grupo grupo dice no, oye, oye para que tú veas cómo se, relaja, cómo se agarra la semántica cómo se agarra la, la, la, las letras y las oraciones para cambiar la, la tesitura, no yo no fui candidato, yo fui precandidato, ¿tú te entiendes? yo soy interpretando. oye, si, eh, no, se equivoca usted, yo fui precandidato, yo nunca fui candidato del PLD Ese es lo que te interpreta el otro lado, el otro lado no, usted fue a una primaria un, los únicos partidos que fueron a una primaria fueron estos dos ¿Mm? Ya deben, ya eligieron. Sí se, se Otros también se agarran y No, pues es un partido que, nunca, que no fui a primaria, no fui a ningún lado. Yo puedo coger el partido mío, tengo una asamblea. El, sí. el presidente mío, tengo una asamblea. No porque, no porque esas son de las, de las bueno, esas son de las opciones fíjate que los únicos sí. dos partidos que hicieron que primaria. primaria fueron el PRM y sí. PRD los otros eh, eh, se acogieron a las otras opciones sí. asamblea, bueno, por aclamación los son los son que tienen ahora lo que sí usted puede estar seguro que eso que está haciendo Leonel Fernández es una, una estrategia porque es una manera hasta de meter presión, después que está toda esta parlacenaria hecha, toda esa estructura hecha, de que todos esos partidos pequeñitos lo han proclamado como candidato, que ha hecho un movimiento que se llama La Fuerza del Pueblo, que ha sido aceptado como partido político, entonces está todo hecho, entonces, es probable ya, entonces, que eso es una manera de presionar al tribunal, a los tribunales para que toma la decisión de es, manera eso positiva. Eso quiere decir Víctor, que la ley del partido solamente se realizó, o se hizo... No, para, nada, para darle para cuarto nada. A, los, a los partidos, sí. para que para eh, subvencionarles sus primarias, y que lleguen más dinero después... Sí, para nada. Para, en la, en la Junta de la Electoral... Cae, con, la ley, con esta ley del partido para, no está haciendo nada. para evitar el que transfugismo. No, no hombre, es que, eso se cayó. Oye, eso. Entonces, eso es todo un relajo político. desde de, de, Aunque las bases... Teníamos un, un sistema político sin nada. Vamos a ver si arregla esas leyes van eh, tomando forma y algún día tendremos una, una ley eh, adecuada para, para esto, porque este este, eh, este pleito arrabazo limpio, esta indecisión y estas cosas como que no estamos de acuerdo. De lo que no estamos de acuerdo es esto, miren señores. Eh, con este lío que se armó del de algoritmo, la vaina, la enmomienda, eh, un, uno que no aceptó que, que, el, que los resultados, pues no lo aceptó porque se fue. Si él lo acepta bien aceptado, se queda. No, no lo aceptó eh, los resultados de la, de la primaria del PLD. Y eh, todo ese embate de opiniones sobre lo que es el, fue el voto automatizado, que es un adelanto, yo creo que eh, hay que poner la cosa clara, pero eso no se puede... ¿Qué se de... pensó que era un adelanto. Era un adelanto, pero estamos en la, en la misma, estamos en la fiesta de estamos, los, los monos a Rabazo Olimpio. Estamos retrocediendo. Entonces... <tose> anuncia aquí el que va, se va, a auditor, va a haber una auditoría desde el lunes al voto automatizado. Mire, Castaño Guzmán, yo no soy tampoco un tipo eh, conocedor de todos sus intríngulos. Sí soy un dominicano que le duelen los cuartos cuando lo sacan de los bolsillos porque yo trabajo. Yo no sé como ustedes. Yo trabajo. Yo tengo una, una, una especialidad... Y una profesión que hace 23, 24 años que trabajo sin que nadie me dé nada. Mejor me quitan, el Estado me quita, todos los, todo enero me quita mi dinero para dárselo a ustedes. Y los partidos para que se los, re, se los repartan ustedes. Si la mitad de la, de la gran mayoría de los que se van acá, que ahora mismo, que van a las elecciones, no están de acuerdo, unos están de acuerdo y otros están de acuerdo en el voto automatizado. Usted me va a hacer un gasto de 299 mil y pico de dólares. A revisar eso, cuando, si uno de un carajo la vela dice de eso, de ese grupo, que no va el, auto, el voto automatizado. Ya perdí todo eso, cuartos yo, Pendejamente. ¿El Estado perdió ese dinero? No. Que lo, si se va, entonces, la, la, el experticio se le va a hacer al, al, al, al, al, al, al voto automatizado para decirle a los partidos, miren, el voto automatizado, miren el... el la, la auditoría forense, todo está muy bien Y ellos se quedan tranquilitos Pero si ninguno acepta el voto automatizado O no va el voto automatizado ¿Qué voy a hacer yo con ese dinero? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué sentido, sentido tiene, tiene yo hacer eso? Señor Castaño Guzmán Usted tiene un muy inteligente tiene una familia muy inteligente Oiga Si usted la gran mayoría La mitad o la gran mayoría De los partidos Como que le tienen duda al voto automatizado Tienen que ponerse de acuerdo sí va a ser voto automatizado ya, eso es lo que va. Ok, ahora vamos a hacer los aprestos. Vamos a hacer la, la auditoría forense, vamos a hacer esto. Que sea usted que diga, eh, mira, no se va a poder hacer porque tal cosa. Pero que los partidos, después que usted haga eso, en los partidos digan, no, a mí hay que imprimirme boleta. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Qué va a...? Ya, no, yo perdí ese mismo dinero como lo escanen. O sea, primero yo creo que los partidos deben ponerse de acuerdo. Que yo no entiendo por qué los partidos tienen que parecer ofrecer acuerdos si yo soy el juez, si yo soy el que mando si yo soy el que dirijo la, la, la, las elecciones ¿eh? ¿cómo yo tengo que estar Subyúdice a lo que digan los partidos políticos? Pero ¿no que entiendo yo, eso? Lo que, pasa es que ellos son parte de los... los parte del sistema, pero no va, pero, <coughs> pero de los mismos, entonces, ¿qué es lo que va a hacer la Junta Central si yo, si yo voy a pelear pues, con José recu serio si yo voy a pelear con José y el que tiene que cuidar para que no haya lesiones, eh, lo primero que le dice, José, eh, yo tengo que una, una pistola, pero trata de que yo no la vea. Sí, recuerda pero recuerda, Sergio ¿sí? Romero, que en un juego de béisbol lo primero que hace antes de iniciar es reunirse en los árbitros sí. en el home play con los dirigentes. Sí, pero el árbitro que manda. Eh, claro, ah. sí. Pues ya le pongo una decisión tomada colectiva. Sí, pero claro. el árbitro, sí. el, no, el árbitro le dice, miren, eh, por ahí es fao. Por aquí. Ah, oh, sí, sí, sí, sí. Por ahí, oh, eh, pero la ley es de él. Del, del juez Es que se están discutiendo No la de los partidos Entonces si el partido, lo, si los partidos dicen Nosotros no queremos voto automatizado Ay perdí 299 mil ocho, eh, 900 y pico de dólares ¡Dólares! En una revisión de un, de un, de un, 15, de un software 15 por 15 millones de pesos 15 millones de pesos ¿no? porque Pepecito. no le duele a nadie Pepecito, sí. Sin impuestos Así como lo dice aquí bueno, Entonces eh, vamos eh, de acuerdo esto... con el voto El carajo ese que yo creo que es un adelanto este es un país este es un país rico no, pobremente no administrado vamos no, no. a otra pausa comercial al regreso venimos con los principales titulares que traen los medios de comunicación en el día de hoy así que no le cambio que en breve regresamos